Cosas que ya saber sobre Eternas antes de ir a verla. Número 1. Eternas dura 2 horas y 37 minutos, por lo que los primeros 45 minutos pueden parecer lentos o que está de sobra, por lo que tendrás que esperar casi una hora para que empiece la acción. Número 2. Eternas tiene varios saltos temporales. Eternas no sigue una historia lineal. Los eternos han vivido en la Tierra por 7000 años, por lo que la producción nos envió al pasado y al presente en más de una ocasión para explicar cómo llegaron al día de hoy. Número 3. Los Eternas no tienen poderes súper especiales por sí solos, pero en conjunto son más poderosos. Como me no va a tardar mucho nombrar cada uno de sus poderes de cada quien, aquí te dejo una lista con todos. Los Eterna presenta mucha diversidad y la cinta junto a varias razas para interpretar a papeles principales. Además presenta un personaje sordo y a uno en la comunidad LGBT. Las diferencias de edades también es otro punto que puede resaltar de la película. 5. Muchas historias de Eterna pero poca profundidad. Hay 10 eternos así que nunca podría darse una historia para cada uno por más que durara la película. Las historias que quedan por encima y nos quedamos con preguntas no respondidas. ¿Lo que podría dar índice a una secuela? En los seis hay dos escenas post créditos en Eternals La primera escena post crédito aparece después de la presentación de los hombres y los protagonistas al final de la cinta Esto las piernas es porque nos presentan nuevos personajes que os unirán a las siguientes enterridas En Eternals se hace este ser el personaje que más destaca en el sentido del humor es Kikno que, Le quita un poco de a la cinta Y hace que en la sala, más de uno se ría. Puede que te pongas un poco triste en algunos momentos de la película. Hay referencias a otras cintas, pero no necesitas saber esas historias para entender la Eternals, por lo que no debes ver obligatoriamente nada antes de verla. Hay referencias a los Avengers y a lo que Thanos hizo, pero no más allá de eso, la historia se entiende perfectamente. Número 9 y última, Eternals es visualmente impresionante, algo que nunca decepcionó en las películas de Marvel y son los efectos especiales. En Eterna juega mucho con la Tierra y la Galaxia, el pasado y el presente. La verdad se ve muy bien el resultado en pantalla. Esto ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Y si fue así, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuevos videos. Bye.